Alumbra el camino, eterno día, sol sino caso que vence con vida. salvación. Corpus Christi, fuente de vida es la Eucaristía. Corpus Christi, llama encendida, alimenta a tu iglesia sanida. Jesús, junto a María, Señor, que yo pueda ver.